Dejó de fumar, pero reincidió porque le seguían por la casa los ceniceros hambrientos. Ramón Gómez de la Serna, Gregarías.